Pero en realidad tiene como tema central eh, las políticas educativas recientes, tanto a nivel escolar como también a nivel de educación superior. Enfocamos estas políticas desde una perspectiva crítica, eh, llamando digamos, a los eh, académicos, estudiantes, en fin, las diferentes personas que van a leer el libro, a una reflexión más profunda sobre políticas que introducen como unas perspectivas empresariales al interior de la universidad, que eh, generan un sistema de control y disciplinamiento de los académicos y los estudiantes también, y a, a nivel tanto nacional como eh, latinoamericano y también eh, con trabajos de personas, de, de académicos franceses, norteamericanos, eh inglese.